¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo del mundo? ¿Acaso no tienes el dinero que te mereces? Dediqué 33 años de mi vida a vivir según lo establecido, a ser uno más entre la multitud. Un día entendí que en la vida siempre podía ser mejor, que me había encontrado con oportunidades únicas para seguir creciendo, para conseguir ser quien soñaba ser. Comprendí entonces que mi visión en la vida requería de grandes esfuerzos si quería conseguir grandes resultados y averigüe los tres enigmas que te llevan al éxito, objetivos, tiempo y felicidad. ¿No tienes tiempo para tu familia? ¿Sigues sentado esperando a que te toque la lotería para conseguir comprarte una casa, un nuevo coche o empezar a viajar? ¿Qué te lo impide realmente? Mi propio método es solo para valientes, para aquellos dispuestos a protagonizar sus sueños. Conmigo vas a trabajar una estrategia para conseguir más tiempo y más dinero. Una estrategia que me ha permitido viajar a más de 50 países y conseguir mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Si aún no lo tienes claro, pregúntate e imagínate que te dijera ahora mismo que te quedan seis meses de vida. ¿Qué harías? Estoy seguro que apostarías por vivir. Apostarías por ti, por viajar, por conseguir por descubrir, por conocer. Suscríbete y te daré mucho más que los tres enigmas del éxito. Aprenderás a crecer, aprenderás a evolucionar, a desarrollar, a protagonizar tus sueños. Porque no creo que tú no quieras protagonizar tus sueños, ¿verdad? y Déjate de excusas. No esperes a, a que, que te, te queden, queden seis meses de vida.